Bienvenidos a Analizando Películas de D&D para ver qué tan buenas son. Como mencioné con anterioridad, en esta sección solo vamos a ver películas hechas sobre Dungeons and Dragons y las vamos a calificar en dos categorías. Primero, qué tan buenas son como películas en sí, en la escala de 1 a 5 Bororos. Y segundo, qué tan fieles son a D&D en la escala de 1 a 5 Chester. Recuerden que solo me estoy basando en mi opinión personal. Y solo soy fan del cine y DD. De de. No estudié cine ni crítica de cine, tampoco leí los manuales de primera a cuarta edición, así que tomen esto como de quien viene. En esta ocasión vamos a ver no una película exactamente, sino un cortometraje hecho por fans titulado The Gamers. Los chicos se conocieron en la Universidad Luterana del Pacífico entre 1996 y el 97 e hicieron dos películas que no tenían nada que ver con DD. Su tercer proyecto fue The Gamers, una comedia que sigue a un grupo de amigos mientras juegan una partida y las aventuras dentro del juego mismo. Sería una mezcla cómica entre las películas que ya vimos, Maces and Monsters y Dungeons and Dragons. Con respecto a los detalles de producción, no encontré mucha información. Según la página de la wiki, tuvieron un presupuesto de mil dólares, pero la fuente de eso estaría al 12, así que no puedo confirmarlo. Sí se nota que es un grupo amateur, pero con pasión por lo que hacen. El vestuario es igual o mejor que el de Dungeons and Dragons. La calidad de efectos y sonido está a la par de Maces and Monsters y el guión le gana de lejos a las dos pelis. Se nota que la gente que lo escribió realmente jugaba de idea. Antes que empecemos con el análisis, en la descripción de este video está el link al cortometraje. Está acá en YouTube desde el 2014 y no llega a tener 10.000 likes. Así que por favor vayan a darle amor porque realmente se lo merece. Bien. La intro nos muestra a los personajes junto con sus stats, que me parece un re buen detalle. Por cuestiones de copyright hay cosas que cambiaron, como tener estamina en vez de constitución, o jugar como arquero en vez de explorador. Pero la idea se entiende. La parte consiste de Newman, el elfo arquero, Nimble, un maestro ladrón, Ambrose, un aprendiz de mago, Rogar, el bárbaro y... Mark. El Mark. La peli arranca con un grupo de nerdos charlando en el dormitorio de la universidad. Como están haciendo mucho ruido, una chica que está estudiando los caga pedos y ellos se meten en su habitación a jugar. Pero la parte está incompleta. Uno de sus amigos, Mark, los plantó porque salía con la novia y no les avisó. Así que van a arrastrar a su personaje como si fuese un NPC durante toda la campaña. Levanten la mano si esto les pasó alguna vez. Y vayan haciendo nota mental de cuántas veces la levantan. Pero bueno, con o sin Mark, hoy se juega. Así que arrancan recordando lo que hicieron la última sesión. Excepto que nadie recuerda bien lo que pasó y termina siendo el DM el que les dice lo que hicieron. De nuevo levanten la mano si eso les pasó. El grupo, al grupo le dieron una nueva misión. Su archienemigo, la sombra. The Shadow. The Shadow. The Shadow. Secuestró a una princesa y le dicen que tienen que rescatarla. A cambio, ellos pueden pedir lo que quieran del rey. Como toda buena quest, arranca en una taberna hablando con los lugareños. El bárbaro se pide la vida más fuerte que tienen, pero falla una tirada de constitución y queda desmayado arriba de la mesa. De nuevo, manito arriba se les pasó. El ladrón no tiene dinero para pagar bebidas, así que le roba el monedero a un NPC. Y ya que está, también le roba su arma. Y sus pantalones, y sí, lo vi pasar en una mesa. Lo que no vi pasar en una mesa fue a un ladrón usando su ataque furtivo para matar a un enemigo con un arma de asedio, pero sí me da ideas para mi artífice. Completamente impunes por el asesinato, siguen camino hacia el sur y avanzan hasta que se hace de noche. Mientras la partida duerme, el bárbaro hace guardia y es visitado por una proyección astral de la princesa, que al mejor estilo leía, les dice que son su única esperanza. Amo que acá todos los jugadores se olvidan que están durmiendo y quieren hablar con la princesa. Solo para que el DM les recuerde tres veces que están dormidos y no escuchan lo que está pasando. Cuando llegan a un río, a uno de los jugadores le tienen que recordar un detalle del trasfondo que él mismo escribió. Le tiene fobia al agua, así que no va a poder cruzar el río estando consciente. Para dormirlo, el bárbaro le pega una piña, pero se olvida decir que es daño no letal y Ambros muere. Es una lástima que no se les ocurrió usar el puente, que se ve la sombra ahí para cruzar el río, pero bueno, detalles. Después de un breve funeral, lutean el cadáver de su amigo. Siguen camino solo para ser emboscados y acá pasa algo que tengo que admitir soy culpable de haber hecho. El explorador discute con el DM por cuestiones de reglas, según él no lo pueden agarrar por sorpresa, por un rasgo racial, el DM le recuerda que no avisó que quería estar alerta, el otro dice que su personaje siempre está alerta en esas situaciones y siguen peleando hasta que el jugador, enojado, acepta la palabra del DM. Pro tip, no hagan eso. Hasta en la película muestran que es una situación incómoda para el resto de la mesa y nadie sale ganando. La emboscada es liderada por el rey de los bandidos, que tiene un discurso de presentación armado, pero Newman quiere saltarse la cinemática matándolo. Y el DM está frustrado porque se tomó la molestia de escribir todo el diálogo de este NPC y los jugadores ni siquiera intentan escucharlo. Así que en la tercera interrupción les tira a todos los enemigos en la cara y los rebanco. La pelea es más complicada de lo que ellos esperaban, así que casi pierde pero justo cae Mark, se pone a jugar y en menos de dos segundos mata a todos los enemigos. Casi a todos porque el DM hace que el rey de los bandidos salga corriendo, súper molesto cuando pasa eso. El explorador tira un flechazo y justo saca el crítico, así que adiós rey de los bandidos. El grupo festeja con emoción la victoria, pero están haciendo tanto ruido que cayó la vecina a decirles que se callen. Luego de su breve participación, Mark se tiene que ir porque quedó en verse con la novia, así que vuelve a ser un NPC. Después de un par de días de marcha, llegan al castillo maligno donde está la princesa. Este es un buen momento para introducir al nuevo personaje del mago. Y el DM les pide que por favor lo roleen porque es una persona sospechosa en un castillo maligno. Hola, soy Magellan, un mage viajante. He visto que tu grupo no tiene un wizard. Te parece confiante. ¿Te gustaría que nos en nuestra quest noble? ¡Sí! ¡Sí, lo haría! Después de esa demostración maravillosa de roleo, se encuentran con una entrada al castillo. El bárbaro falla su tirada de fuerza, pero el explorador la pasa, demostrando que los verdaderos dioses del juego son los dados. Una vez adentro, tenemos otra pelea entre jugador y DM. Esta vez es básicamente porque el ladrón se olvidó de decir que quería buscar trampas, se comió trampas en toda la cara y obligó al DM a rehacer toda la escena hasta que le salió bien. ¿Se levantaron la mano por esto? Sepan que caer en una trampa suele ser muchísimo más entretenido que esquivarla y sí, eso sí lo digo por experiencia. Finalmente llegan a la sala del trono donde está la sombra. The Shadow. The Shadow. The Shadow. Marcellan quiere castear polimorfear pero necesita tiempo, así que mandan a Mark al muere. Como esto no fue suficiente, Newman hace una de mis jugadas favoritas, golpe en la ingle. No hay nada más glorioso que darle una patada a los huevos al villano de la campaña. El mago usa polimorfear para transformar a la sombra en un ogro. Acto que parecería estúpido si no fuese porque el bárbaro tiene la espada de decapitación de ogros. Y después de una pelea no muy bien coordinada, logra decapitar al ogro. Tras derrotar a la sombra, Todavía no termina la misión, falta rescatar a la princesa. Hay una puerta secreta en la sala que los lleva a un pasillo iluminado y otra puerta cerrada. Cuando la abren, se encuentran con ellos mismos, pero jugando rol. Aprendan, llámalan, Almodóvar y De Palma, así se hace un plot twist como corresponde. Encima, con el ruido de la masacre, cae la vecina nuevamente, probando que los jugadores posta entraron en el mundo real. La verdad que esta película me encantó, me hizo reír fuerte porque me sentí súper identificada. Las actuaciones son medio de cartón, el sonido falla a veces y los efectos especiales son pocos y repetidos, pero el guión está tan bien escrito, en tu cara Rona Jaffe, y le pusieron tantas ganas que no me molestó para nada. Y quiero destacar la canción que usaron para las escenas cancheras porque es una joyita. Antes de darle mi opinión, quiero que me dejen en los comentarios cuántas veces levantaron la mano en el video y también su puntaje. Como película en sí, le voy a dar cuatro estrellas. Porque el amor por el proyecto superó la falta de presupuesto y se notó. Y como película sobre D&D, se lleva un 5 sobre 5. Muestran de forma excelente la dinámica del juego, las experiencias típicas dentro y fuera de rol, cómo los de afuera te ven como un demente sin vida propia, todas las cosas que un jugador de D&D experimentó en algún momento de su vida. Así que esta película termina con un promedio de 4.5 y es la ganadora hasta el día de la fecha, aunque esto no era una competencia. La próxima película que voy a analizar es El Azote de los Mundos, una película interactiva de D&D, así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que nos podés ver jugar en vivo en Twitch todos los jueves y viernes. Nos vemos en el próximo video.